claridad europeo para la resolución de los conflictos territoriales de soberanía? Existen conflictos eh, territoriales de soberanía que si no se regulan eh, van, se producen contextos en los que se generan graves vulneraciones de derechos, como los hemos visto ¿no? y como los estamos viendo también. Y para ello también es interesante eh, partir del concepto, la definición que en la investigación, en el proyecto de investigación, eh, hemos concitado ¿no? De cómo definimos los conflictos territoriales de soberanía. Pues eh, los hemos definido como conflictos, es decir, disputas, en las que una parte relevante de la ciudadanía, de comunidades políticas subestatales, reivindican sin reconocimiento suficiente por parte del Estado, en el que están integradas la capacidad de decidir, democráticamente su estatus político, incluida la posibilidad de que dichas comunidades se puedan constituir en estados independientes. Y vemos, por lo tanto, que, eh, que esas disputas pues, eh, existen eh, y no se, les, eh, no se les da el cauce eh, democrático y más acorde con, con los valores que sustentan eh, la Europa del siglo XXI. Y, y, y ¿Por qué necesitamos? Pues para que esos conflictos efectivamente eh, no dejarán de existir, pero por lo menos se canalicen de acuerdo a los valores europeos que todos conocemos, ¿no? de democracia, Estado de Derecho y protección de, y garantía de los derechos eh, fundamentales. Este tipo de conflictos de soberanía que afectan al territorio son conflictos en los que muchas veces están involucrados derechos humanos importantes y por tanto no es una cuestión solamente de cómo regular las fronteras, ni una cuestión solamente de territorio en sí mismo, de, de, sino que dentro de esta idea monolítica de soberanía, ah, implícitamente ah, se producen a veces vulneraciones de derechos humanos. Y la idea de que los derechos humanos colectivos van más allá de los derechos que tienen los estados, como agentes, como sujetos, ah, que tienen, si quieres, un, un privilegio, en la definición de, la, de lo que hoy podríamos llamar derecho público global, uh, es injustificada. ¿no? Y por tanto yo pienso que hay una paradoja hoy en día, que es que la restricción en el ejercicio de derechos colectivos fundamentales, como el ejercicio del derecho a la libertad uh, de expresión para fomentar uh, o para promover, a visiones, por ejemplo, como, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este tipo de restricciones afectan tanto a derechos individuales, a, como estamos viendo, pues hemos visto en Cataluña, como derechos colectivos. Entonces, clarificar a, cuál es el marco de ejercicio del derecho a la, auto, a la autodeterminación también es un instrumento importante para prevenir violaciones de derechos humanos. Y ahora nos encontramos ante la paradoja de que solo cuando se producen violaciones de derechos humanos masivas, entendemos que los derechos colectivos, como el derecho a la libertad o a la libre autodeterminación de los pueblos, está justificada. Ah, por tanto, ah, yo pienso que es muy importante asegurar que este tipo de conflictos, que no son de derechos individuales, sino de derechos colectivos, se canalizan de una forma que, como has dicho, um, respetan el marco democrático, el marco de, de, de, del derecho de la Unión Europea y respetan en el fondo una idea del Estado de Derecho que no es doméstica, sino que es internacional. El proyecto de elaboración de unas bases para la resolución de este tipo de conflictos remarca la necesidad de un nuevo paradigma. ¿Cuáles han de ser las bases de ese nuevo paradigma? Yo creo que es muy importante entender este cambio de, pa de paradigma y el cambio de paradigma tiene que ver, en primer lugar, yo creo, en tomar en serio los derechos colectivos que existen sobre el papel, pero cuya interpretación ha sido tan restrictiva que, de hecho, lo único que hacen es consolidar la posición dominante de los estados como agentes, como he dicho antes, privilegiados en la creación y la aplicación pues, del derecho internacional, que en el fondo... A lo, que, lo que promueve es un paradigma a, que no es propio del siglo XXI de comprensión de lo que es la soberanía. Es decir, mi, desde mi perspectiva estos conflictos territoriales no son tan solo territoriales, como he dicho antes, son conflictos que involucran una idea de soberanía contestada que aparece como contestada en el marco de lo que yo considero que son derechos humanos colectivos fundamentales. Y por tanto, cuando los tratamos como conflictos domésticos, por ejemplo, que no conciernen a la Unión Europea, cuando entendemos que este marco de claridad es algo pues, bueno, pues, que pertenece al ámbito de la moralidad, pero no de la política política y me, mucho menos de que no concierne a la Unión Europea, lo que estamos haciendo es simplemente ah, diluir la relevancia de este ejercicio de derechos colectivos que forma parte ah, de la legitimidad democrática, de la ah, expresión de los diferentes pueblos que no tienen estados en Europa, ah, de restringir este, este, esta falta de reconocimiento público en el espacio público. Por tanto, lo que requiere este cambio de paradigma, en mi opinión, es un cambio en la concepción de la soberanía, que pasa a ser de una soberanía absoluta en un modelo territorial rígido de fronteras que no son permeables, uh, ni tan solo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni al ejercicio de derechos colectivos, ni al reconocimiento del pluralismo más allá de los estados, del pluralismo de los pueblos, ¿no? del pluralismo de la diversidad cultural, etcétera. Uh, y por tanto, hemos de yo creo que es importante uh, que el principio de subsidiariedad no se entienda como, un, como una carta blanca a los estados para limitar y excluir del ámbito del espacio público estas reivindicaciones legítimas. Y por tanto, el cambio de paradigma tiene que incorporar una idea, de, uh, o al menos tiene que poner en cuestión esta idea de soberanía como a Un absoluto, una, una especie de, de, de paradigma incontestable donde todos los conflictos territoriales se reducen a conflictos domésticos y creo que es importante para la Unión Europea que trate estos conflictos porque también es importante desde la perspectiva de la seguridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de conflictos violentos uh, que tenemos hoy en día no son conflictos de guerras entre estados. Sino que son conflictos que afectan a la seguridad debido a la reducción de, de, de, de los derechos de las minorías en un marco de seguridad que hace que muchos estados reaccionen contra las demandas de autodeterminación de forma donde se criminalizan a estas minorías. Yo creo que um, es esencial uh, cambiar este paradigma de soberanía. Y, y entenderlo de una manera pues, mucho más compatible, como Bacla havel por ejemplo, entendía la creación de la Unión Europea, o incluso Schuman como una Europa de los pueblos y no una Europa de los estados, cosa que requiere, como he dicho, flexibilizar la idea de soberanía y entenderla no como una, un, una, un, un, una cosa rígida, que no forma parte del ecosistema de la Unión Europea a cuestionar, Sino como una concepción, yo diría, flexible, como una idea de soberanía como relación entre, entre los diferentes pueblos y los órdenes económicos y transnacionales que se están creando, incluidos la Unión Europea, pero más allá de la Unión Europea también, y que por tanto um, la viabilidad de estos proyectos de autodeterminación en este contexto es claramente positiva. No, no, es, no estamos en un contexto donde la viabilidad económica se, um, se justifica en términos de fronteras estatales. Y, y entonces entiendo pues, que, que hay que modificar estas teorías y hay que entender que la soberanía es algo flexible, que se negocia continuamente y que en el fondo de todos estos conflictos hay derechos humanos colectivos uh, cuyo marco de ejercicio está indefinido ahora mismo, más allá específicamente del ámbito, del ámbito de la descolonización. Sí, en, en la misma línea a mí me surgía una pregunta ¿no? cuando te escuchaba. ¿no? Eh, parece que de las dos guerras mundiales del siglo XX no hemos aprendido nada. O sea, justo en la cuestión de las nacionalidades fue uno de los, de los problemas que generó la eh, la masacre de muchísimas eh, personas ¿no? y la vulneración de derechos eh, humanos y gracias a que se adoptó una conciencia de que era necesario garantizarlos por encima de todo, eh, conseguimos durante el siglo XX que hoy tengamos cartas de derechos eh, civiles y políticos, de hechos sociales, económicos y culturales, y de cómo se están positivizando otros derechos, ¿no? ya se están planteando pues, de segunda y de tercera generación, ¿no? porque se está viendo que, que es muy importante a, a, a hacer frente a garantía, primero la garantía de los derechos individuales, pero que los derechos individuales tienen un contexto y que es la garantía de esos derechos colectivos y, de las, y del propio derecho de las nacionalidades. ¿no? Por algo, y siempre lo decimos, pero por algo en la Carta de Naciones Unidas el primer artículo se refiere precisamente al derecho a autodeterminación, porque es, digamos, la base sobre que luego se puede articular un sistema de seguridad a nivel internacional. ¿no? Y, eh, pero en el siglo XXI, con una guerra en Europa, con, una, con la amenaza de una tercera guerra mundial, que a mí me parece algo inconcebible, no sé cómo la ciudadanía admitimos ese tipo de, de, de comentarios y, y mucho más eh, como todavía hay y autoridades y hay gobiernos que están reclutando a hombres para ir a, a hacer la guerra, eh, pues eh, se, está, se está volviendo a un concepto de la Realpolitik, donde prima los intereses eh, geoestratégicos o los intereses estatales por encima de las, de las, ya, del buen vivir de las personas pero es que de, de la misma dignidad de las personas y eh, cuando decimos que hay que elaborar unas bases precisamente para la resolución de esos conflictos es que estamos estableciendo las bases de una democracia de calidad mucho más avanzada donde no se, no se permitan guerras o sea, no cabe, eh, no cabe eh, la, que los estados utilicen la realpolitik para conseguir un, un, una posición dominante, una posición de fuerza en una determinada negociación y, y que eh, eso esté justificado a nivel de, de derecho internacional y, y que esté justificado porque... ¿Cómo no va a ser así? Todo el mundo lo hace. Eso quiere decir que no hemos avanzado en la que es la concepción de la, de la propia civilización. desde Estamos aplicando en mecanismos de la, de, de la Edad Media para eh, al final acabar en una mesa de negociación. Y eh, si, si los conflictos territoriales que hay en Ucrania y en el, en el este de Europa eh, hubieran tenido su canalización a través de mecanismos deliberativos democráticos, si la Unión Europea no admitiera, si Naciones Unidas no admitiera eh, la determinación de este tipo de, de vías, eh, no justificara, pues por lo menos ya sabemos que las, las armas las tienen unos ¿eh? y eso pesa mucho, pero por lo menos habría una concienciación de que tenemos que establecer un estándar normativo europeo común en el que se han de respetar por todas las autoridades, por todos los poderes y tiene que basarse en los principios que ha sido una conquista durante el siglo XX. Principio democrático, principio de Estado de Derecho, el Estado de Derecho es límite al ejercicio del poder. Estado de Derecho no es la imposición de concepciones de seguridad eh, que, que están legitimadas para, para actuar contra eh, comunidades que defienden una reivindicación legítima, sino que tenemos que buscar un concepto de seguridad que garantice eh, y que, eh, que proteja los derechos de las personas. Entonces, yo creo que eh, el proyecto de, de establecer ese marco común, de esas bases, lo que nos está, lo que nos está es, quizás somos demasiado vanguardistas otra vez. Y todavía esa mentalidad que queremos crear, pues nos va a tocar crearla nosotros, pero para eso creo que es muy importante que, eh, que vayamos eh, hablando de, de la necesidad de un nuevo paradigma, que vayamos poniendo encima de la mesa, pues como tú bien dices, eh, pues eh, las bases de ese nuevo paradigma por un lado y las contradicciones que genera el no dotarse de ese marco eh, común.